familia inglés protagonizada por los misantes y las ciradores uga uga atacar adiós hola hola familia inglés la familia inglés. Los lobos. Esto no parece un lobo, esto es un carro, pero, pero digamos que es un lobo, ¿ok? Yo <susurra> <tose> <tose> <marca> quiero comer, quiero comer porque tengo hambre, porque soy un perro. ¡Ay! ¡Hola, hola, hola! Soy una oveja y vengo a hacer mis cosas. <tose> <tose> <tose> <tose> <tose> Y ahí se repite todo. Está hecho por. Eh, por cualquier persona. Por, por cualquier persona. Como yo. Como yo. Está hecho por Marvel Run Race ASMR. También estaría dirigido por este canalcito bonito. Y también por el otro canalcito bonito. A ver, miren. ¡Uy, ¡Oye, tú! ¡Eres un personaje falso! ¡Vete! ¡Tú no estabas en esa escena! Este sí. A ver, inténtalo tú, lechugín, mi novio. Cállate, cállate. ¡Eh! Ah, bueno. Oye, ¿y si jugamos con mi mamá? Bueno, sí. Mami. Mami. ¿Ahora qué quieres, hijo? Ven a saltar la cuerda. No estoy para tonterías. Pues toma tu tontería. <risa> No recomendado hacer en casa, podría tener problemas familiares o Sante, esto es una violencia ficticia, no real, no está hecho en, basado, en hechos reales Ni basado en maltrato psicológico ni familiar, ni está basado en problemas familiares En condiciones de <risa> ¡No, no me no, mamá. No, no, no Porque la mamá de nada de nosotros Así que, ahora bien, quídanla Y lo pienso en es madre, no me lo ni Y, y, ¿por qué no haces una tontería para nosotros? Ah. ¡Oh! No, ¿Eso me recuerda a algo? A ver Eh... Ni el perro ni me la acuerdo, porque si me la acordara, ya nos estarían reclamando de copyright. cuarta pared no cuarta pared Uy, no sé qué dijo. No lo pegan a su mamá, no es recomendado hacerlo. Gracias. ¡Oye, chivolo! ¿Qué qué, mami? ¿Qué hora es? Son las 3 de la mañana. Ay, no, me pasé la raya. Mientras me tengo que ir con mi perrito. Con mi carrito, no sé es perrito, pero digamos que es un perrito. Chao, chao. Me voy con mi perrito. ¿Y no podías saltar la cuerda? No, tengo mucho trabajo que hacer. Y tú debes hacer tu tarea matemáticas. Vamos a hacer el examen de matemáticas 2022. No sé qué cosa. Pero déjame tu tarea. Ouch ese salto, a ver, uy, uy, uy, uy, uy, uy, estoy cayendo, estoy cayendo uh, uh, uh, uh, uh. A trabajar si sí, me voy a ir a trabajar voy a hacer máquinas gamers con con alta memoria así que quédate hijita con tus hermanas en eh, presentaciones la hermana mayor creo que se llama laura y la hermanita chiquitita no sé cómo se llama pero es una hermanita chiquitita adorable y que va a servir para la serie para entretenernos así que chao chau chau está loco ese señor cállate ¡Ah! Es que el personaje ya no se acordaba de los nombres Así que no lo culpen, ¿ok? ¡Yo soy Laura! ¡No, yo soy Laura! ¡Encállate! Yo soy... laura cállate yo ¿Qué? Espera... ¡Yo también me voy! ¡Chao, chao niños! Y se fueron recontentos Ok, ¿ahora qué vamos a hacer? No sé, vamos a ir... ¡A jugar! ¡A lanzarnos! No, a lanzarnos, no. Ya no sé, ya nos aburrimos de ese tonto juego estúpido. ¿Dijiste es estúpido? ¡Voy a la a mi mamá. No está mi, no está tu mamá, tonta. No. Escena de relleno que tendría que hacer yo. Eh, vendemos, vendemos cosas quiero una trampa para lobos y para qué la quieres? si aquí en esta ciudad no hay lobos o sea, hay perros y gatos y, y también hay hámsters conejos caulas para hámsters ropa moderna cosas kawaii ahora que haremos yo también quiero una trampa está es que estamos retrasados tecnológicamente ¡Ah! ¡Ah! bueno quiero una trampa para lobos ok bueno no peguen a su esposa tampoco eso, eso, eso es violencia de fantasía no es real así que revive ok las armas qué van a hacer. para lobos. así que tú métete a tu cuarto bueno ya me voy y como aquí ahora yo soy la protagonista porque, porque igualmente estamos en la temporada 4 y no en la 1 eh, voy a decidir que yo seré la protagonista de esta cosa Y, y suscríbanse a este canalcito Que por favor hace videos de esta mejor serie Y así que yo soy la protagonista de este episodio No, yo lo voy a hacer ¡No, yo también! Asquerosas, malvadas contra rompecabezas No, ya no Ok, chiste malo Oído. Chao, chao Te vas a ir con tu novio ¡Ay, mal de se lo merece, vámonos Bueno, y si nos vamos a un rincón para avisarnos Y luego casarnos Y luego tener hijos <risa> ¡Oh no, es un lobito! <risa> <risa> Hay que liberarlo <risa> Y tenía, y tenía fichas Digamos que son los bebés <risa> Fichas de mundial como bebés ¡Ay, mis lindos bebidos! Oh, tiene bebé, tiene bebé, lo vamos a llevar. Oh. No, el otro bebé, vámonos. Bueno, amiguita, así es como el lobo murió a causa de esas canicas. Ay, mami, <coughs> me gustó mucho ese cuentito. Quiero que me cuentes más. ¡Pum! Aparece la Laura. Laura. ¿Qué, Laura, ¿qué pasa? Llegaste tarde, cinco minutos tarde. Y eso que tiene que tener, porque eres una mucosa. Y, y si llegas cinco minutos tarde, mueres. ¿A causa de qué? ¿A ¿Eh? De mi chancla Oh no, mi chancla <risa> <risa> <risa> Mi gallina ¡Oye, que te, Fuera acá Digamos, digamos que son gallinas Así, mi dinero Ay mira, mi dinero, para generar mucho dinero Ay, Hijo, ¿qué estás haciendo? Es un perro, es un perro, es un perro ya sé, pero son de los perros, de los lobos se diferencian de una cosa ¿Qué? Que los, de los cachorros los perros son normales Pero los cachorros de los lobos son fichas del mundial ¡Oh! Son lobos Tenemos que votarlos Y se nos protege Ah, oh, también dinero No pienses en el dinero, papi Ahora qué hago ¡No se acabemos! Pero vamos, nos vamos a cuidar muy bien hasta que se salen. ¡Oh! ¿Y el Papá Lobo, ¿dónde está? ¿Mi ¡Esposa! ¡Esposa, ¿dónde está? ¡No, mis hijos! ¡No, ¿dónde están mis hijos? ¡No! ¡No perdí toda mi cosa! ¡No! ¡No! ¡Ups! Hijo, cuando seas grande. Te vas a convertir en un, un gran toro y vas a querer matar a toda la gente. Ok, mijito lindo. Ok. Te quiero mucho, mijito Sí, estoy jugando con la no! Así es como. Así es igual no me Ahí tengo ganas de montar una perspectiva de tamaño así que hijito vas a aprender hoy a comer pasto <tose> ¿Qué es eso hijo